¡Nublado, Nublado, que te aplasta! <ríe> oh, has tenido suerte, ¿eh? Uh, vaya decepción, del fera uh, Ya no hacen las cosas como antes. Uh, uh, en fin. Ahora mismo Nublado me ha recordado a Indiana Jones escapando de aquella bola gigante.